Naki, estos han sido los meses de la dolarización más rara que hemos podido ver en Venezuela. Oh, es una dolarización de facto, dificilísima de explicar a quien no la está viviendo. A mí me encantó la manera como la denominó la gente de Bloomberg. Una dolarización darwiniana. Que se come a los más débiles. Esto es en serio. Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. Uno habla de dolarización como que, bueno, los precios están en dólares y se usan dólares en la calle para pagar. Pero eso no es completamente el proceso. Venezuela está muy lejos de una dolarización y entramos en una suerte de contradicción en la que es absolutamente inevitable que nuestra economía ahora sea bimonetaria y se mueva en euros, en dólares, en pesos colombianos, dependiendo de dónde estés y qué contacto tengas. Eso es inevitable. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, es imposible. Y es imposible que Venezuela se dolarice porque no tiene buenas relaciones con la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, que es la que al final administrará o gestionará si se dolariza o no un país. Caso Panamá, caso Ecuador, caso El Salvador. Eso no, en Venezuela... Qué bueno que lo digas, pero aunque sea imposible, el es irreversible. Tú no puedes estar en Táchira e imaginarte transacciones solo en bolívares. Imposible. No, no pasa, mi hermano. O sea, es que no, no, además no es rentable, no es posible. Fácticamente no es posible. No existen los billetes, no existen los bolívares. La gente tiene que hacer transacciones electrónicas, permanentemente en un país donde se va la luz permanentemente, donde no hay velocidad para las conexiones a Internet. Entonces, el, el drama de verdad está arropado por el propio drama de la infraestructura nacional. No es solo un problema de la hiperinflación, que ya es una desgracia por sí sola, sino que además el resto de la infraestructura del país te impide hacer las cosas mejor. Claro, y la, y la duda es qué hay detrás de esto, porque la gente tiende a utilizar divisas para vivir su vida. Y la respuesta es que es lo más seguro confiable y además lo más intuitivo que puedes hacer cuando tu moneda de referencia, el Bolívar, ha perdido toda confianza. Y esa confianza no es una decisión de los ciudadanos, es una decisión política tomada en el Poder Ejecutivo venezolano, obligada a cumplir en el Banco Central de Venezuela que hace que el Bolívar ya no sea una moneda que cumple con los requisitos para ser una moneda. Ya no guarda valor, ya no sirve para transacciones, ya no es confiable no puedes planificar en Bolívares y no se puede porque por decisión oficial se está multiplicando la masa monetaria en Venezuela porque como el Estado no tiene plata ni siquiera para pagar sus nóminas Muy bien. entonces inventa el dinero para pagar salarios para pagar pensiones y cada bolívar nuevo que circula en la economía hace que todo lo demás valga menos es un dinero sin respaldo para arrancar la campaña electoral de esta supuesta farsa de diciembre, se inventan un montón de bonos y cosas a través del canal de la cosa esta, del carnet de la patria y tal, y bono a quien tiene pecas, bono a quien se paina bien, bono porque usted tiene más edad, bono por lo que sea, unos bonos miserables. Ninguno ascendía, no superaba los 2 dólares. Ninguno de los que otorgaron para grupos familiares superiores a cinco personas. Sí, llegaron a lo máximo 3, 4 dólares, pero los días valía menos. No, no, no tenía valor. Y sin embargo, como era un bojote de bolívares que hacía la gente, o cambiaba esa historia de una vez por productos que conservaran su valor, cosas que tú necesitabas o los cambiabas por dólares. Que es una moneda que va a conservar su valor. Y eso hizo que el dólar, o sea, pero se puso a brincar, literalmente. Es una cosa absurda, aumentando 100 mil bolívares cada día. Y además, el dólar oficial, el dólar del Banco Central, corriendo detrás del paralelo hacia allá para espérame. Y además, uno tendería a pensar. Uno, que esto ocurre por la campaña electoral y resulta que no. Uh -huh. El Estado tiene un déficit, no tiene plata, no tiene cómo pagar y entonces produce esta crisis sobre la crisis que ya existe. Pero puede llegar enero, febrero y marzo y seguir su camino de devaluación absoluta. Es decir, no está restringido a diciembre. La otra es que uno puede pensar, bueno, ¿y qué carrizo el respaldo de una moneda? Eh, Venezuela no puede usar sus petróleo de respaldo, no puede usar su oro de respaldo. Resulta que las economías mundiales ya no dependen de eso, dependen de la confianza institucional. Porque también Colombia, Perú, Estados Unidos, emitieron bonos para su población en medio de la pandemia. Seguro. Y fueron bonos y fue dinero para poder gestionar las economías locales. Pero hay tal nivel de confianza institucional que la gente no salió a comprar divisas. Y ojo, no estamos hablando de la gente, no es el que recibió un bonito, tres bonitos. Es que dentro del propio Banco Central de Venezuela, con esa masa de plata que sirve para dársela a PDVSA, que sirve para dársela a la estructura del Estado. Ahí hay miles de millones de bolívares que cada semana salen corriendo a comprar millones de dólares. Y esta economía está tan débil que se destroza todo. Entonces, ¿Por qué ¿eh? se puede afirmar eso? Y una de las variables más importantes de esto es que tenemos a un régimen que opera sin presupuesto público. Ni usted, ni yo, ni él, ni Caupo, ni nadie en este país sabe cuál es el presupuesto asignado al Ministerio de Salud en el marco de una pandemia. No lo sabemos. No hay acceso a la información pública. Y el presupuesto al chavismo se le hizo accesorio. Desde hace años, además. Total. Bueno, si en plena pandemia todavía no están emitiendo los boletines epidemiológicos... ¿Qué más quieres tú? El, el asunto del acceso a la información se nos hizo ajenos a los venezolanos. Y es una desgracia porque así están manejando la economía. Y de hecho, tan grave fue el impacto de, de esta sensación de bienestar en el marco de la falsa campaña electoral que se lanzan un madrugonazo, LC. Un madrugonazo con tres distorsiones más a una economía que está vuelta leña a fuerza de distorsiones. Sí, miren, ese cuento es loquísimo porque como tenemos una economía que empieza a ser bimonetaria y que lo es más o menos desde el 2019, cuando post apagón la gente empezó a transar en dólares y con lo que tenía en la mano y los comerciantes empezaron a aceptarla y luego el propio Estado se hizo el loco y dijo, bueno, dejen correr esto porque baja un poco la presión y luego era irrefrenable para hacer... Breve, breve, lo que sería muy largo de explicar. Entonces los bancos tuvieron un permiso del Estado para tener cuentas en dólares. Sí. Esas cuentas en dólares en bancos venezolanos no son unas cuentas absolutamente dolarizadas ni libres como un país serio. Es decir, esas plata que metes al banco, pero no es que puedes desde ahí enviar a tu cuenta en el exterior libremente a cualquier parte del mundo. Es decir, así no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que es un dinero que sirve para resguardo, que sirve para tener trazabilidad. Si tú eres dueño de un comercio que está recibiendo dólares y en un mes tienes mil o miles de dólares, ¿qué vas a hacer con ello? meterlo bajo el colchón, lo metes en el banco y con eso lo resguardas y le puedes pagar a proveedores y otras cosas los bancos no se, no se quedaron quietos uh -huh. gracias a su deván y, y a las conversaciones que han tenido, han, han estado echándole cabeza a ver cómo hacen para no quebrar porque la banca venezolana como negocio dejó de ser negocio hace años y entonces dijeron bueno, vamos a hacer que la gente tenga maneras de pagar eh, con tarjetas de débito imagínate eso, una tarjeta de débito en dólares entonces empezaron a crear estos dispositivos de pago o de cobro que te permitiera transar en dólares dentro de Venezuela Ahí el Banco Central de Venezuela entró y dijo, no, ya va. ¿Qué es esto? La gente va a ser autónoma, va a ser libre, va a poder crecer económicamente. No, no, no, no, Ahí, déjame meterme allí a ver qué puedo hacer. Y es donde entran entonces estas medidas. Y es que ahora las transacciones en dólares en Venezuela van a tener un impuesto que pudiese ser superior a 2 o 3%. Ajá. Un incentivo 3%. sensacional. Imagínate que tú, en lugar de pagarle a alguien en efectivo o por CELE, quien dispone de esa posibilidad, ahora lo haces a través de bancos nacionales, pero para otorgarle 2% de esa transacción a esta maravilla de administración. Eso tiene, Mosca, eso tiene algo bueno y algo malo. Ajá. Algo bueno es, oye, entre transar en dólares pagando 2% por transacción o transar en bolívares, perdiendo el 20% semanal por la devaluación monstruosa. Bueno, tú prefieres irte a las divisas y trabajar en divisas. Debe ser por eso que la gente de CONSECOMERCIO dijo que a partir de enero quiere hablar con Nicolás para encontrar soluciones a la crisis. Porque es sensacional, de verdad, sentarte con el responsable de la crisis a encontrar maneras para solventarla. A ver si Me pueden parece sobrevivir. Tan dulce, en a serio. ver si pueden sobrevivir en la burbujita. Bello, Porque es que resulta bello. que hay gente, hay gente a la que la burbuja le gusta. Sobre todo si no implica competencia, libre mercado. Sí, si, no, si, si vas sí, a tener sí. una cosa proteccionista allí. Que si te... el costo solamente es a la mecate, dale. Con, bueno, es a la bigote. <ríe> Pero entonces vamos a la, a, la, a la parte no tan buena. Oye, ¿puede ser atractivo hacer transacciones a cambio del 2 o 3 Para algunos sí, para otros no. Para algunos sí, porque quizás, bueno, quieren estar en buena lid, quieren uh -huh. que sus cuadernos de contabilidad no sean objeto de sanciones. Porque, Así es. Eh, si hay bloqueos en Venezuela, son del Estado contra los empresarios y los comercios, que llegan y los cierran, los multan, los persiguen, los hostigan, los secuestran, los extorsionan. O sea, todo. Entonces, bueno, quieres estar en buena lid, haces ese tipo de transacciones. Pero el riesgo es, uno... Un estado que va a saber cuánto tienes y cuánto transas. Dos, unas reglas de juego que cambian de manera caprichosa cada vez que les dé la gana y se inventan algo nuevo. Y tres, que tu dinero deja de ser tu dinero una vez entra en estos sistemas bancarios cuando no hay respeto a la propiedad privada, cuando no hay institucionalidad y cuando no hay reglas claras. Chamo, Un estado como este controla, un estado que es ausente para todo lo necesario y es fallido cuando se trata de respetar al ciudadano. Para todo lo demás existe este estado. Todo lo que sea punitivo sí, lo claro. hace grande, lo hace fuerte. Por eso es la Sudebank y por eso es Conateli. Todo lo que está asociado a censura, impuestos, todo. todo. son como unos claro. vampiros. Y para eso sí son chéveres. Darte un pasaporte, olvídate. Una cédula. Pff. O sea, nada, nada o sea, Estar eh, a tu servicio nunca De verdad vale la pena poner un trocito Del, del video del presidente O como sea el cargo <ríe> Del tipo el Saime Como sea que se llame este señor Preguntando qué te parece Oh chica, nosotros vamos, vamos a entregar Un pasaporte que va a durar 10 años oh. El pasaporte Estamos retomando Todas esas conversaciones Que el pasaporte tenga una vigencia De 10 años ¿Qué te parece? ¿Que tu prórroga tenga una vigencia a cinco años? ¿Qué te parece? Pues, estamos trabajando para eso y pronto vienen noticias buenas. Esa es una idea que existe en Venezuela desde el año 2010 y estamos en 2020 y todavía lo ofrecen como promesa. Pero es que además así funciona. Es una promesa electoral, pero Ay. mosca, es una manera también de decirle, no solo a los venezolanos en Venezuela, a los venezolanos en el mundo, yo tengo secuestrada tu identidad. Y como yo soy el que tiene el papel para imprimir que tú eres venezolana o venezolano, lo tienes que hacer según mis reglas, mi reina, mi rey, como sea. Sí. Y entonces, bueno, métete en la página otra vez del Senat, me pagas la cosa en dólares y, bueno, a lo mejor yo te lo llevo hasta tu casa, a lo mejor le doy más vigencia, a lo mejor solo te doy la prórroga. ¿Quién sabe? De repente, déjame ver cómo está la luna ese día. Un pasaporte que ya está costando 100 dólares la renovación y 200 dólares el pasaporte nuevo. Es decir, es casi que el más caro de América. Lo y es. En el LC. país más miserable de América. Lo ¿Por es. Qué? ¿Por qué Venezuela es miserable? Y volvemos entonces al punto de la dolarización como algo inevitable y a la vez imposible. Porque el problema no es el tipo de moneda que estamos utilizando. El problema es nuestra bajísima, nuestra nula productividad. Si tú dices que mañana dolarizas los salarios, el que está ganando hoy 500 mil bolívares, mañana va a ganar 40 centavos de dólar. Así es. No es que va a ganar 500 dólares. Por eso es absolutamente irreal que haya empleados públicos reclamando en sus protestas, diciendo, queremos salario de 600 dólares. Okay. No usted lo puede querer, usted lo puede aspirar. Pero el Estado venezolano no tiene esa cantidad de dinero, ni se produce tanto, ni usted agrega tanto valor a la economía como para cobrar esos salarios. Entonces, esa miseria es real, no importa la moneda en la que usted esté viviendo. Eso es, eso es absolutamente concreto. Una familia venezolana que está recibiendo 100 dólares de remesas, que los recibía hace dos años y aún hoy las recibe, hoy es pobre. Porque 100 dólares mensuales no pagan la canasta básica. Así es. Ah, estás pasando menos hambre que el que gana un dólar al mes, que el que gana dos dólares al mes. Perfecto. Pero 100 dólares es insuficiente para vivir. Esa la pobreza... La canasta básica, la más reciente, fue calculada en 282 dólares. Eh, y eso está calculado para una familia de cinco personas... Y la verdad es que el, el asunto de la hiperinflación se ha acelerado tanto durante el último mes que vamos a ver cuál es el cálculo al que llega la Asamblea Nacional y el Sendas ahora en, en diciembre. ¿Qué nos dicen? Cómo, ¿Cómo se movieron estos precios en noviembre? Porque tuvo que haber sido, o sea, pero la rumba. A, a mí esos análisis. A ver, me sirven para saber cómo está el país, evidentemente. Sí. Pero a veces también son post-mortem. Es decir, a veces te dicen, en diciembre, miren, en octubre estuvimos así. Y lo que hay en el camino es gente pasando hambre. Así es. Gente que tiene un problema médico y no puede pagarlo y se convierte entonces... GoFundMe se convirtió en el seguro social. ¿Sí? Y tienes las remesas como el sustituto de puestos de trabajo que sean rentables en uh -huh. Venezuela. Y tienes la, lo, lo, el colchoncito de dólares, lo que antes era... O sea, es como que vivamos una, una realidad absolutamente pervertida donde toda la población se empobreció y donde Venezuela hoy tiene unas tasas de pobreza superiores a las de Haití. Así es. Es una locura. En ese contexto, ¿qué es lo que están tratando de negociar comerciantes y empresarios? Bueno, un estado que te fastidie menos que te dé ciertas libertades para importar lo que te dé la gana, como está pasando en, en, en aduanas, y reducir un poco los impuestos, o que al menos sean solo impuestos y no impuestos, más extorsión, que sería lo peor que te pudiese pasar. Seguro. Pero ni eso resuelve la situación económica venezolana. No, no, porque además lo, lo hiperinflacionario demanda otro tipo de, de medidas y son exactamente las que no puede tomar el chavismo por un problema de credibilidad, por un problema de solvencia y por un problema de productividad. Nicolás sigue inventándose miércoles a miércoles los miércoles productivos y lo que hace es reinaugurar plantas y cosas, plantas sí. además que había expropiado <risa> no. en el pasado. Lo que pasa es que los miércoles productivos nadie en Venezuela los ve, salvo Naki Soto. Bueno, yo sí los veo, está bien, sale y vale. Pero este hombre reinaugura cosas, reinaugura... Eh, eh, Ambulatorio, fuera mamadera de gallo, y asume que eso es productividad. Que tener a personas, buenas tardes, señor presidente, qué chévere, qué lindo se le ve el bigote hoy, oh, lo tiene más negro que nunca, que eso es productividad. Y es una desgracia que tú tengas a la máxima autoridad de un estado cogedes, Guárico, el que corresponda esperando un pase de televisión para jalarle mecate a Nicolás y decir, aquí estamos, bueno, ya va con Gabo reinaugurando esta pared negra que nos sirve de fondo y es bellísima, de verdad, nunca la habíamos tenido tan negra como ahora. Eso es productividad. O productividad es decirte que una planta empaquetadora de no sé qué grano la están abriendo por cuarta vez en ocho años y en realidad no está empaquetando nada. Decirte o... que estás ensamblando aviones en Venezuela con tecnología y materiales venezolanos, aunque sea un avión iraní. Porque por muy lenta que sea la velocidad de conexión en Venezuela, internet existe, pana. La gente de verdad puede buscarlo. Y puede contrastar la información y ver que es el avión iraní, solamente que lo repintaste. Pero además creer que ensamblar un avión en Venezuela para dárselo a la Fuerza Armada, creer que eso es productividad, cuando no estás ganando más plata de la que tenías antes, sino Gracias. que más bien estás gastando, es burlarte de la gente recuperar la idea de qué carrizo es producir nos va a costar nos va a costar años nos va a costar dolor vamos a pasar hambre como estamos pasando en Venezuela pero hay que hacerlo hay que hacerlo porque ya no existe la realidad en la que sacas petróleo vendes petróleo y con eso le metes esteroides a tu economía para que el resto de la gente haga otras cosas sin importarle mucho si es o no productivo porque el Estado cubre pues ya no ahora el Estado no cubre nada el Estado está en situación deficitaria y la sociedad completa Trabajando no puede cubrirlo. Pero es que además no la dejan trabajar. Tienes controles, tienes el aparato destruido, al agro no le permiten trabajar. Hay una discusión en Venezuela rarísima sobre accesibilidad o no a combustible. Por Ajá. ejemplo, si hay o no hay diésel, si hay o no hay gasoil. Bueno, independientemente de que se importe o no se importe por esta discusión de las sanciones, en Venezuela hay existencias de diésel hay en los almacenes, hay. Pero resulta que hablas con productores locales y te dicen, no, lo que pasa es que no me lo quieren vender. O me están vendiendo una cuota, o me lo están vendiendo en dólares. ¿Por qué? Porque tienes un nivel de corrupción que hace imposible que se produzca. Y ante ese nivel de corrupción no hay manera de que haya confianza en el mercado. Nicolás puede inventar lo que se le pegue la gana con la... Ley antibloqueo y lo que sea el nombre que le quiera dar. Lo único, además, que está promoviendo es la legitimación de la opacidad, lo que es una locura. Eso es absolutamente loco. No hay manera de ganar credibilidad legitimidad, institucionalidad cuando tú dices, bueno, yo decido yo solito decido y además no rindo cuentas, compañero yo lo voy a hacer el próximo miércoles en el miércoles productivo le digo cuál fue el acuerdo que llegué y no le voy a decir las condiciones en las que lo haya hecho. Es el sumum del absurdo. Uh -huh. Y sin embargo esperan que la gente les aplauda este tipo de decisiones. Por algo no las dicen en un horario normal, por algo las dicen de madrugada y por Twitter. Y aquí se suma entonces otro, otra serie de elementos súper raros con nuestra economía y nuestra situación. Y es que el país no logra por sí mismo financiamiento, préstamos ni otras cosas. Y así como GoFundMe resuelve algunas, algunos problemas, resulta que hoy los dólares que corren en la economía venezolana, los dólares en efectivo que hay en la calle, son más que todos los bolívares que tienen todos los bancos venezolanos juntos. Eso es una locura. La cantidad de billetes de bolívares que están rodando en Venezuela son el 2% de toda la masa monetaria que se mueve. Por eso la gente usa los billetes para pagar el pasaje de autobús y poco más. Así los billetes es. de bolívares no corren, corren las divisas. Y eso además hace que en este momento sea hasta más atractivo tener un OnlyFans que hacer un montón de cosas más. Nuevamente, Naki, descubrir la productividad nos va a llevar tiempo. Yo creo que por eso pensar en modos de financiamiento internacional... Para organizaciones civiles, para empresas, para gente que ofrece servicios que puedan ser mercadeados en el mundo. Cualquier cosa que haga que los venezolanos puedan ingresar divisas al país o a su bolsillo o a sus cuentas en el exterior va a librarnos, va a hacernos autónomos del poder central que es un caos en sí mismo, que es un agujero negro. El agujero negro de la hiperinflación hace que se trague todo. Pero lo más rudo que se tragan aquí es la confianza de la gente. Seguro. ¿Cómo haces un acuerdo? ¿Cómo haces un contrato si la moneda va a valer menos mañana? Y así como necesitamos dinamizar la economía y darle legitimidad además a esas transacciones, porque es fundamentalmente no tenerle confianza al Estado. Claro, y haces todo voy existir negro. Voy a insistir en eso. Es un Estado ausente para lo necesario y punitivo para todo lo demás. Si lo único que usted sabe es sancionar o decirme lo que tengo que hacer en su propio beneficio, la gente no hay manera de que confíe en usted aquí abajo hay una campanita y usted se puede suscribir y también puede ser parte de patreon.com slash Naki Luis Carlos para poder ingresar divisas a Venezuela <risas> y financiar el trabajo no solamente esta pareja que ha sobrevivido a su tercera cuarentena desde el año 2018 uh -huh. sino también al equipo del patio que se encarga de esta producción oh sí. El, el... Y ella es Naki Soto. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Compártanlo, envíenselo a sus familiares, desmientan a los que envían rumores en redes sociales y en WhatsApp y mándenle este video.